Eudi Parra Guzmán y otro joven identificado como Frelkin fueron apresados por la Policía Nacional este miércoles, luego de protagonizar confuso incidente en el municipio de Villarriba. Al ser cuestionados sobre dicho incidente, los detenidos negaron la versión ofrecida por la Policía Nacional. No dieron golpe. No golpe. La policía. ¿De qué lo puso en el este ellos dicen que nosotros estamos amenazando a un tipo, porque nos amenazó a él. Fue, fue a nosotros, que nos fue, que nos fue amenazando, y nosotros estábamos parados, con una pistola y una escopeta. Entonces nosotros fuimos y pedimos la denuncia, y ella anduvo primero, ella fue a Villarriba, y nosotros fuimos a Arenoso, que Nosotros venimos a la casa, que veníamos a comer, en el camino nos agarraron, y, y nos metieron presos. Creo que tiene que estar preso era él, que fue que nos amenazó a nosotros. problemas con anteriormente? Él sí tiene problemas con nosotros, pero nosotros no con él, porque ellos dicen... Allá lo que se comenta que él fue que mató un compañero de nosotros un familiar mío también, de allá del la, de Aguacate. La Entonces él le decía que no veía a nosotros como que se ha pero nosotros íbamos a andar con él. Y se poniéndose la mano, agarrando un, un Ay, no, arma. ¿Por qué no van a su casa? Momento? Que tiene una armería ilegal ¿No ahí allá se se en, se en su la casa. Eudi ¿Vale? Regumado. ¿Vale? ¿Vale? En las próximas horas serán sometidos a la acción de la justicia. Para NTN, su noticiero regional. Joanny Paulino.